Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de lo que hora estés escuchando este video Mis queridos amigues, amigos, amigas eh, Bueno, eh, nada, eh, vamos con la clase short Hoy nos toca la luna en cáncer, en su propio domicilio Decimos que es una luna recontra porque está en su domicilio y entonces tiene todas esas sensaciones percibe, tiene un gran poder de empatía y las tres palabras claves positivas para esa luna en cáncer es que son protectores son sensibles y son intuitivos recuerden que la luna en astrología Está representando de alguna manera a la parte maternal en cada uno de nosotros. Por eso es que son protectores, ¿sí? por eso son sensibles y por eso también son intuitivos. Esa parte femenina en cada uno de nosotros, tanto en las mujeres como en los hombres... Porque cuando hablamos de femenino y masculino estamos hablando de yin y yang. Y no estamos hablando de una cuestión biológica. Eh, las tres palabras claves en sombras o negativas para esta luna en cáncer. Es que eh, los hace hipersensibles. Eh, los hace muy vulnerables. Y también los hace muy, pero muy sensibles. Sense, eh, sí, <ríe> Luna en cáncer. Es eh, muy vulnerable y los hace muy inestables. Perdón, eh, no era sensible, estaba dentro de las partes en luz. En sombra, muy inestables. Pueden en cualquier momento detonar un berrinche por ejemplo bueno eh, nos volvemos a encontrar mañana claro que sí con esa luna en leo esa luna maravillosa esa luna bueno todas las lunas en cualquier signo es lindo pero esa luna en leo es la luna mañana te vas a enterar te mando un abrazo enorme hasta mañana